pues En cuanto a la lengua, en algunas de las sesiones pasadas decíamos que pues la lengua abarca todas nuestras relaciones, toda, toda, toda nuestra vida. Entonces, este, también acudir a, al saportico colonial y a esa historia que tú presentas como una forma de descubrir o de redescubrir lo que somos, también nos permite enriquecer nuestro vocabulario en la lengua, en, el, en la revitalización y el fortalecimiento de la Lengua eh, Shiza. Por ejemplo, eh, no sé, pienso en neologismos. Eh, de repente pensamos en crear neologismos y resulta que hay, hay palabras eh, pues antiguas del zapoteco antiguo que nos permiten hablar en zapoteco, no necesariamente crear neologismos. O también para crear neologismos, muchas veces tenemos que conocer la estructura gramatical de la lengua o la historia de la lengua para poder crear neologismos. A veces nos aventuramos a inventar palabras así de la nada, pero los neologismos siempre eh, nos ayudan si rastreamos la raíz de las palabras en, en el zapoteco colonial o en la gramática, en la estructura de nuestra lengua, ¿no? Hablábamos bastante eh, de eso con Nelson la sesión pasada. Y, eh, y bueno, eh, por ejemplo, en la, en la ciencia en occidental, yo, yo he notado mucho cómo cuando le ponen nombre a algún descubrimiento, a algún invento, siempre recurren a la raíz en griego, en latín y todo eso, entonces, eh, eh, la importancia del zapoteco colonial, o si podemos ir un poco más atrás a conocer algo del zapoteco antiguo, creo que nos puede aportar muchísimo para eh, este tipo de cosas.